es lo que yo haría si tuviese que cuidar mi piel desde cero. Hola, soy Katy de Oliveira, farmacéutico experto en dermocosmética. Y durante 7 días te voy a enseñar a cómo cuidar tu piel desde cero. Bienvenidos al último día, el día 7, la punta del iceberg. Y hoy te tengo una noticia que puede ser buena o mala, dependiendo de cómo lo veas. Los cosméticos tienen una acción limitada. Y con ello me refiero a que hay problemas de la piel que no se van a ir con cosméticos. Y tendremos que recurrir a tratamientos estéticos para poder llegar a resultados mejores pero la base del tratamiento cosmético debe seguir existiendo para mantener una buena calidad de la piel y que los efectos de ese tratamiento cosmético perduren en el tiempo por ejemplo cuando tienes acné muy fuerte y te han quedado las marcas un cosmético difícilmente va a borrarlas y tendrás que recurrir por ejemplo a un láser o cuando tienes problemas de flacidez o líneas de expresión una radiofrecuencia o un botox es lo que realmente va a hacer la diferencia en tu piel pero el tratamiento cosmético de base debe seguir existiendo lo otro positivo es que estos tratamientos cosméticos son espaciados en el tiempo. No te los tienes que hacer todos los días. Complementan tu rutina cosmética y terminan de darle ese push necesario a tu piel para que brille totalmente. Por eso va al final, porque ya sabes cómo cuidar tu piel en los días anteriores. Así que ya sabes cómo ser un experto en tu piel. Pero si aún así tienes dudas y quisieras que te ayudara personalizadamente, ve al link de mi perfil y pincha en solicitar una cita conmigo para una asesoría personalizada.